¡Ay! Ay. ¡Hoggy! ¡Pero te maté, güey! ¡Ah, es uno rosa! ¡Hola! ¡Todo bien, verdad! ¡Maté a tu novio, pero... ¡No lo querías mucho, verdad! ¡Oye, ya que no tienes... ¡Lo no... viste, <risa> lo viste, lo Ah, ok, ok, ok, ok. Ah, mira, si quiere, si quiere. Hoy oh, es noche de sexo.